Hola gente de youtube y les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo un mega pack de logos, link en la descripción, igual todos los créditos al creador by.